Bueno, pues yo creo que en este año 2014 lo que estamos viendo es, eh, ya, estamos, eh, ya tenemos prácticamente virtualizados todo lo que es nuestra computación, todos nuestros servidores. Ahora estamos todos los proveedores trabajando mucho en lo que es automatización, por lo tanto en lo que es inteligencia. Tengo una serie de infraestructuras virtuales, quiero hacerla cada día más sencilla, cada día más eh, fácil de utilizar por parte de los usuarios. Y eso implica que eh, va a estar más automatizada y lo que nosotros decimos más definida por software. Esta inteligencia además se va a trasladar, o se está trasladando muy deprisa desde la computación hacia el resto de las infraestructuras y empezamos a hablar de data centers definidos por software. Significa que desde los servidores o desde los almacenamientos o absolutamente todas las infraestructuras, muy especialmente la red en este año, están tendiendo a ser primero virtuales y segundo automatizadas, definidas por software. Por lo tanto, donde el software me proporciona la inteligencia que por sí mismas no tenían.